Aquí está, aquí está, aquí están conmigo. Ver... Ah, me aventó! Él está en zona, él, él, él va a tener que venir para acá el pendejo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Nah, está reviendo a su puto amigo, güey. Toma, toma, toma. No la cagué wey nada mames güey Uy ¡Oh, ¡Oh, buenísimo wey. Pensé, que, pensé que sí había logrado Buenísimo buenísimo para colear un grande huevo, grande Huevo, conche su madre